Buenos días, buenas tardes y buenas noches En esta ocasión tenemos este paquete Que eh, si, sí, últimamente estoy abriendo muchos paquetes y, y todo eso Pero es que son cosas que quería comprarme Y como pasaron muchas ofertas el, el último mes Me lo compré Y como ven llegando, y algunos, por este paquete Que lo dejé para después porque Tiene que llegarme otro paquete con más partes ¿Qué es esto Como ven aquí, un soldador Un soldador portátil Aparte del soldador es sí, yo me iba a comprar ese cargador porque ya me tengo baterías de litio, es decir, de polímero de litio, que son la del dron. Pero me lo compré con el cargador porque así, si no tengo la batería cerca, o, por ejemplo, estoy en la sala, puedo usarlo con el cargador. ¿Y por qué me lo compré también con el cargador? Porque, por ejemplo, yo tengo este. Y cuando yo estaba haciendo la, el, el marco que está en el cuarto de mi padre, creo que... Esto yo no lo esto, esto todavía no más panes. Yo con el cargador era feliz. En fin, ¿dónde me quede me, me perdí. Era con el cargador. El, el hexágono que hice de decoración para el cuarto de mi papá. Bueno, mi mamá me lo pidió fue. Este es para la pasarela con batería. Que se conecta el, en, en la entrada que tiene este plug. Y... Este... Se lembra. Este me, me estoy variando. Eh, lo, ah, usaba ese Pero el chiste es que como tengo ese Por ahí por, por todo lado Tienes que desconectarlo de un sitio Llevarlo con una fuente Mientras que lo pongo con esto Este cable es más largo el este cable que tiene que ir más largo Y si no Lo agarro Cojo este Cojo una pila Se la conecto Y vamos a, lo, le pongo una pila me, me pongo una mochilita Encima Me estoy señalando a mí mismo Me pongo una mochilita encima Y tengo la batería en la mochila El soldado la encima Y ya Lo bueno es que como es de la punta entera Es así como... La punta entera es, es la que se calienta No como esto Que la punta se, se despega se, se de Y esta este es lo que, la parte que calienta Sino que en este, toda la punta Que es la que calienta y tiene la resistencia de temperatura para medir el silenciado de ella Calienta mucho más rápido Por eso es más seguro también A diferencia de, de ese que le enseñé anterior Que se calienta solamente por... por es decir Calienta porque debe calentarse, pero no tiene un control El manual ¿en cuánto yo me está Okay. Okay. Mm, ok, aquí empieza en inglés Ah, o está en varios idiomas. Eh? Si sí, está en varios idioma ¿Cuánto? No sé a ver si encontramos el español aquí Ruso Ok, está en chino, inglés y ruso, parece Sí, chino, inglés y ruso, creo que no, no, no sé cuál es ese idioma No es. Aquí No sé si es ruso Bueno, puede ser que sea ruso No sé, no me recuerdo si una aplicación este Que está si ven que estoy hablando alto, es que tengo, tengo los dijonos puesto Aquí están todas las partes que lo componen. Tiene la entrada para decir la entrada de la entrada CDC y la entrada eh, USB tipo C. Que la USB tipo C cuenta que soportaba en voltaje. Ok, aquí están. La CDC DC, que es este blog, Este tipo de entrada, soporta. 9, es decir, como mínimo 9 y como máximo 24 Esta fuente es de 24 Así se reduce el amperaje que debe suministrarle Porque si estuviéramos si, si usando 9, esto por la entrada de este plug Soporta creo que 60 watts como máximo Miren, aquí también, aquí está El tiempo que dura a llegar de 30 a 300 grados con 9 Realmente yo lo voy a estar usando aquí Cuando lo, si lo uso con la pila que me daría unos 11 segundos de llegar a esa temperatura Y manté el que tengo aquí, este tomaría su, su minuto o dos minutos En llegar a esa temperatura Aproximadamente Porque dije que tiene un medidor aquí de temperatura Aquí Pero en verdad no funciona Funciona como quiere y cuando quiere Entonces Vamos a Aquí está en la mitad Estos son predeterminados porque esto es por el sistema el, el PD Ah, sí, el USB tipo C este es la entrada por el USB tipo C que aquí es que, así que, entra Así La voltaje de funcionamiento 20, 20 máximo porque eso lo que soporta el puerto a 20 a 5 Ampere creo que Aquí dice que consume Ah, verdad La entrada soporta más, soporta más potencia Porque el USB tipo se soporta Creo que es un tiene Hasta 45 Watts Y el, el, el eh, dc Soportaba 60 Sí, este es soldador, en Este es soldador Un lapicerito Tienes con una sola punta Yo cogí la punta, la punta fina La ST o TS, no me recuerdo exactamente cómo es Esto es magnético Aquí arriba en un tornillo Si nada ven Ahí ve, esto es Esto es para el malo pero Aquí lo estamos haciendo a A joder buen cubano Todo Mira, hay que ver manual. ¿Qué más tenemos aquí? Otro cable. Este es ah, un cable USB-C. USB-C. De seguro para soportar potencia. Vamos a dejarlo ahí. Tengo suficiente. Que yo. Y muy, ¿cómo se dice? Flexible. Bueno, de seguro no, no soporta... No es, para, no es para transferir datos, solamente para transferir el, el voltaje. Este alto voltaje. Y aquí me he comprado punta más. Estas son dos... Punta porque es eso. Yo lo hago solamente me, me, para electrónica de como se dice superficial SMD. Por eso, mientras yo seguiré usando aquel mayormente aquí en la mesa porque me es más fácil. No quiero tener dos soldadores en la mesa tirando, tirando, pero cuando tenga algo que sea SMD aquí en la mesa que tenga que soldarlo, usaré este porque para eso lo compré. Y cuando salga, por ejemplo, con el drone, si se me rompe algo, dice hombre, eh, hombre precavido, vale por dos. Esta es la punta J... JL2 Estos son del 100 Pero lo del 100 comparte con el 101 El 100 es más grande creo que Porque la que es más antigua Y este es el K Bueno, estos son TS Entonces, ¿cuál es este? Ahora no me recuerdo ¿Cuál fue que me compré? Si sí, pues, sí, todos son TS Aquí otra vez. Ok, TSI este Es es eh, la versión I Bueno, I por, por la punta fina Entonces vamos a ver cómo se conecta Demos un segundo entonces y voy a ver cómo se conecta. Ah, solamente entrándolo. Ya pues se pasó. Así. Y primero esta parte. Y después solamente hay que presionar la punta. Y ya. Así estaría amado. Entonces tendría que dejarlo enfriar. Quito la punta. este tipo de tipo espátula. Esta sellada, rosado. Tijera. Ah. Pero sí. Eh, tiene como un. Tiene un sistema de agarre. Pero no entiendo cómo funciona el sistema de agarre. Si como yo con derecha, pongo así, recto Así estaría sueldando Ahora no puedo alimentarlo con lo que está allá Porque no puedo sacarlo de su sitio Entonces mejor usar el cargador Esta sería una Creo que lo voy a manejar todo aquí Así que voy a poner la punta aquí al final Pero no voy a poner aquí así suelta Porque se me pueden dañar Donde dejé la tijera, en su sitio Siempre me vas a tener haciendo un reguero Aquí está la otra Esta es eh, tipo ganzúa o inclinada Esta es muy parecida a esta Esta es para una superficie amplia Cuando tú quieres regar estaño O quieres calentar una zona muy amplia Y esta es más cuando tú quieres limpiar una zona A mi parecer hay que tenga mucha experiencia usándola Será la primera vez que uso estos tipos Bueno, este si sí lo usaba con otro soldador que tengo Y también aquel, aquello, aquel modelo se le puede cambiar la punta para esas porque a mí más me interesa es este que es de punta fina, entonces aquí no sé si dejarlo así o cambiarla, es decir, cambiarla, no, eh, meterla en algo para que no se dañe. Ya se me olvidó cuál era cuál. Ah, bueno, más ahorita abrigo cuál era cuál. ahora voy a organizar todo esto, conectar esto. Esto es, su, sí, es conectado, para poder usarla. Bueno, enteré, ya calentó. Ay, eso vamos a rollo... Metaña que más viejo que... ALEXA Enciende lento Bueno, funciona muy bien eh, Vamos a probarlo con esto Esto es una tira... CC, eh, 20, 20 LED tipo 50-50 Es decir, LED son, son del tipo 50-50 RGB Que son 30 LED en un metro Esto es reciclado Pero a mí no me gusta son muy pocos leyes, muy pocas leyes. Así que la prueba es, vamos a desoldar algo, una resistencia por ahora. <risas> que si desoldala. Ya, yeah. está desoldada. Si no debo perderla pues, no nos quiera más de vuelta. Y sí, anteriormente han visto que me compré esta... como es... no estoy acostumbrado a que no puede ser porque este amatrote tiene el cable y pesa Bueno, no pesa porque casi no tiene nada dentro Pero se nota la diferencia entre aquí No te moleste el soldado el que no sea, algo como que pese En sí Ok Oh Aquí te bajan la temperatura La estoy subiendo A mí obviamente me gusta trabajo aquí Ay No, en 300 En 300 está muy bien, pero Para esto no lo veo necesario Entonces, ¿cómo ¿Cómo lo paro? ver sí, si vengo ahora. Tengo que abrir más como. Oh, también. Te dice el voltaje de entrada. T1. Ah, está asumiendo que es el T1. Es la temperatura 1. Déjenme ver. Lo voy a dejar ahí un ratito. Vuelvo ahora. Déjenme ver cómo, cómo cambia de temperatura, cómo apagarlo. También quiero saber si se puede apagar. O si directamente se desconecta. Y vuelvo ahora. Ok hey. Ha pasado un tiempo, así como pueden ver, se puso, decir, no sé si se ve ahí en la, en la cámara, pero aquí lo tengo en las especificaciones. dice el, el, la temperatura, y ya. Y así como lo topé, decir, eh, tiene un sensor interno de movimiento. Bueno, asumo que es un giroscopio más acelerómetro, no me recuerdo cuál es cuál ahora mismo. Que marca ZZ, que eso dura, aquí también está, unos tres segundos, no, tres minutos. En activarse, de, bueno, después de variar, pero eso es lo máximo: en activarse el modo de bajo, de bajo consumo que está en bajada de temperatura a 250, aparte de los tres modos. Aparte de eso, donde estaba la aplicación que eh, crea, aquí tiene una M cuando está en movimiento. Si yo lo muevo ahora, aquí hay una M y se está marcando, es, es, está en movimiento. Ese mismo sensor, cuando tú lo pones en un sitio y deja de marcarse. Eh, si sí, empieza a, a contar el tiempo para entrar en modo de, de, bajo, de bajo funcionamiento también mi, eh, sí, el medidor de voltaje también te dice a qué potencia lo tienes puesto para que, que, que estés haciendo y el eso el dura de 1 a 3, a 3 minutos en, en actualizarse está muy bien también maneja una ¿sí, no? eh, sí, mi, eh, unidad mínima de voltaje Sí, que yo creo que sí... ¿Cómo se dice el... Sí. ¿Cómo es? Las cuentas. Es decir, ¿cuánto, ¿Cuánta resolución tiene? No me necesario. Con que me marque bien el voltaje y haga su función que calentar, Para mí está muy bien. Es decir, tiene muchas funciones. Pero es un soldador, es decir, movible. Para mí sería más de hobby. Porque sí, se, se puede ser un entrenador profesional y todo eso. Ah, bueno, aquí te da un ejemplo el voltaje eso, si lo usas con batería es muy bueno saber la resolución de voltaje porque así puede evitar que la batería se sobre si una batería de lipo o, o la batería que yo uso para que pone la foto la otra la que me hice que también la puedo usar porque tiene 12 voltios esa entonces eso, eso ayuda mucho sabe cuánto voltaje tiene la batería para ese caso si sí es muy buena saben Ah, y para entrar a, la figura a las configuraciones siempre se hace antes sí, Cuando tú conectes a Dolph, ahí puedes entrar a configuraciones y puede cambiar Porque puedes manejarlo en Fahrenheit o Celsius Dependiendo de cómo te vaya mejor si sí, cuál maneje mejor Dice que tiene LED, pero no sé Si no entiendo bien en qué tipo de LED o dónde están Tendré que seguir leyendo para ver Y creo que eso es todo Me cambiaré la punta por esta para seguir desoldeando cosas, pero Hace su función, es decir Desoldear la asistencia en nada Que con el otro me tomaría más tiempo Es decir, muy bien, me gusta Esta es una prueba rápida de funcionamiento y todo eso Tendré que ir aprendiendo más Aquí también aparecen todas las puntas que puedo usar De cómo usarlo Yo tengo... Esta me hubiera gustado tenerla, pero no estaba en el momento cuando lo compré Tengo esta... No, era esta Bueno, también... Quizá tenga toda, pero... No se puede tener toda en la vida Aquí no aparece esta, que es la curva, porque este es el modelo anterior, pero me no funciona con este. Aunque sí, tendría que probarlo, a ver si la punta calienta bien. Así que lo voy a desconectar. Miren, ya, entró en modo de suspensión. Rapidísimo, para bajar y subir temperatura. Si ahora yo vengo ahí y le digo, eh, no, baja, baja Baja la temperatura, amigo. Baja la ahí. ahí. En 50. Ah, ¿cuánto le toma? llegas a esos 50 así pone 3 porque no tengo una temperatura óptima de funcionamiento vamos a tomar y llegas a eso bueno ya esta parte la voy a parar voy a cambiar voy a cambiar por pues, usar esta, estas puntas a ver si funcionan bien porque el cual del modelo 100 aunque creo que te este funciona pero vamos a ver bueno esta parte no se grabó. en fin es decir lo desconecté para ver y lo conecté otra vez y aquí me pone una alerta cuando lo conecté de que la altura de que tengan cuidado que la punta estaba caliente. Ahora tengo unos 100 grados Celsius. Tengo que tener cuidado, pero me gusta que, que sí. Que tú lo puedes decir. Sí. Por ejemplo, desconecte y lo conecte. tienes una batería, se la quemes y le pones otra y te avise de que la punta está caliente. Me gustó esa parte también. Okay. También, si no está haciendo nada, es sí. decir, yo sí. bajo las temperaturas, lo apagué y se suspendió totalmente. Entonces, ahora lo cojo para funcionar. Que okay, ya la temperatura está funcionando totalmente. Entonces, si lo quito y se entera. En esa parte ni se entera Que saca la punta Así que vamos a desconectarlo Porque asumo que eso no es bueno Lo que acabo de hacer Entonces voy a poner esto eh, Ok, ya cambié la punta eh, Vamos a meter la configuración a ver. Ok, te dice cómo funciona el TEAN 1 El 2 El 3 Este es Esto está el manual Pero me a lo mismo que, que significaba Tiempo de estar por reposo, es decir, para entrar si tengo que presionar los dos botones al mismo tiempo para entrar en cada función, pero yo solamente quiero verla bueno, esta sí me interesaría cómo era ahora había software, que tú le podías cambiar a eso no, porque esa ya la de el final del de manual ah no, el finco es solamente para actualizar si, sí, el finco es solamente por SBC así es como si fuera una un unidad yo creo que en una parte de la ley que podía cambiar algunas configuraciones, no me recuerdo. En fin, hace un ruidito en la fuente cuando tira para arriba, así para subir la temperatura. Y ya, me encanta. Ay. Acabo de dañar el encapsulado Bueno, pero asombrado porque... También. Porque me ponen un poco de estaño en la punta. Está calentito. Un punto de soldadura ahora en el medio abajo. Ah, no, soldo aquí arriba. Se ¿sí? soldó. Que mucho en la temperatura. Pero así quedaría. ¿Dónde fue que se dañó un poco? Aquí. Sueñito. Ah, es funciona. este. incendiado. Este el verde. Este es el verde, ¿se ve? creo que no, no se ve mucho Creo que así podría Tendré que si no puedo Tendré no que apagar Ale Apaga todas las luces Ay, no ve nada Solamente Ale enciende todas las luces Vamos a quitar esto Porque todo un lado es uno Y un lado es otro Si yo vengo algo así Y todo lo negativo Lo tengo al revés Azul Rojo y ver está funcionando es decir que pude soldarlo con seguridad y se puede y se sorprendió entonces eso es todo lo de este soldador y algunas pruebas también voy a probar placas más grandes como esta pero no lo hago a necesario ¿eh? porque esta yo de todos los capacitores puede que le quite esta bobina y nada más porque todo lo otro es SMD y Componente muy muy pequeño, algunos capacitores Pero como no No sé cuál sería su Capacitancia exacta No me, no, no, no me interesa. Entonces, este soldador El, como era TS100 Smart soldador Sí Soldador de hierro Voltátil o movible O manejable No recuerdo mis mi en fin, mi inglés no es muy bueno. En fin, eso es todo. Gracias por el video vídeo y adiós. Y no se olviden beber agua.